instancia de aprendizaje, justamente, como yo siempre presento, quizás inclusive con los pacientes que trabajo, eh, se entiende que es una instancia evaluativa, ¿no? En donde justamente eh, la persona se expone, ¿no? Creo que, que hay que pensar desde ese lugar. Se expone y se encuentra en un lugar vulnerable, ¿sí? Y frente a eso es que eh, sucede justamente que muchas personas... Después empiezan a, a presentar algunas dificultades en cuanto a su rendimiento o inclusive bloqueos a la hora de, de enfrentarse a esta instancia. Y en función de eso es que aparecen quizás pesaditas, eh, después muchos han venido como, bueno, tengo un trauma, ¿no? Porque no estoy pudiendo y tengo un bloqueo a la hora de enfrentarme al examen. Y en función de eso es que empezamos a trabajar eh, en relación al concepto del trauma, ¿sí? Yo siempre lo presento en este lugar, ¿no? Entendiendo que el trauma es, eh, o tiene que ver justamente con una palabra griega el término que refiere a una herida, ¿sí? una herida que se despierta frente a un acontecimiento que, que la persona vivencia de manera traumática, ¿no? de manera angustiante, de manera desagradable. Sí, porque termina siendo traumático, ¿no? la, la, la exigencia, el estrés que te ocasiona eso. Exacto, exacto. Y, y ni hablar si de repente el contexto tampoco suma. ¿no? En cuanto a la presión por ahí, eh, quizás inclusive con los docentes o, o si tenemos la mirada puesta de, de nuestros compañeros, ¿no? Creo que también hay mucho que ver o tiene mucho que ver esto de, de las habilidades socioemocionales, ¿sí? Yo siempre las traigo cada vez que puedo a colación eh, y estas habilidades tienen que ver con esto, ¿no? Con estas competencias o estos desafíos que tienen las personas para poder hacer frente a estas instancias y después a lo largo de su vida, no recién nombradas de que trabajo con eh, un grupo de profesionales, realizamos un proceso de orientación vocacional y justamente nosotros pensamos en este, en este programa eh, desde el lugar o desde esta dificultad en relación puntualmente a que los jóvenes presentan mucha dificultad de, de poder, como quien diría, creérsela, ¿no? creerse capaz. Uh -huh. Creo que hay un, hay un punto en donde muchas veces, eh, a la hora de trabajar en este proceso de autoconocimiento y demás, eh, aparece esta dificultad por parte de muchos jóvenes, adultos de hecho, ¿no? que, que están en instancias de universidad, inclusive, o de tecnicaturas y demás, en donde aparece esta dificultad, ¿sí? de manera muy sería? significativa. Eh, en relación a, a, a, a esta imposibilidad de no poder, ¿sí? ellos lo presentan desde este lugar, no me creo capaz, no me creo competente, ¿sí? entonces por eso también esta instancia que justamente es evaluativa, ¿Por Porque obviamente que lo es Yo siempre presento como decía que es una instancia de aprendizaje Pero bueno, es una instancia en donde Se expone la persona a si es capaz de poder ¿no? y, y creo que también A nivel sociedad hay mucho de eso ¿no? Están estos términos de Hay que estar al 100 o sos un 10 ¿no? Entonces quizás pensarlo Desde el lugar de, de exploración ¿sí? ¿Qué pasa si yo me posiciono En ese lugar? Como los niños ¿no? En vez de, de justamente posicionarte Desde la crítica, del el juicio en posiciones de explorar, de poder aprender, ¿sí? quizás ese lugar tendría más sentido y las personas inclusive pudiesen aprender mucho más, uh -huh. creo que, claro, sí. que no es fácil, obviamente que implica un, un proceso muy significativo también. Ah, hablando del estudiante universitario puntualmente y de esto que es el estrés académico al que hacemos referencia, creo que eh, hay una, un combo explosivo en lo que les toca atravesar, uh -huh. porque por un lado la instancia nueva, por uh -huh. el otro lado las herramientas que sabemos muchos chicos no tienen para llegar a la instancia del estudio eh, universitario, porque bueno, lo hablamos todo el tiempo, no a veces hasta uh -huh. eh, dificultades con la lectura comprensiva, Exacto. entonces ya eh, si, si partimos de esa base, pensar que el chico tenga un hábito de estudio ya es, es, es, es un lujo, el, eh, el tema del profesor con mala fama uh -huh. no y las experiencias negativas que me transmiten los que ya han Vivido mm. esa situación. Todo eso me parece que funciona como un combo explosivo para que eh, el, el estudiante y, sobre todo, el que es flamante en esto de la universidad, uh -huh. recién empieza, pueda desarrollarse tranquilamente, sin, uh -huh. sin ansiedad, sin estrés. Exacto. Bueno, inclusive cuando hablas de desarrollo de habilidades socioemocionales, eh, la comunicación. ¿sí? La comunicación eh, creo que hoy por hoy presenta una dificultad muy grande en los jóvenes, en los adultos, en los niños, ¿sí? en esto de poder expresarse y poder justamente ser claros en lo que quieren decir. Entonces, a la hora de las instancias evaluativas, y sobre todo si se trata de orales, hay personas que se paralizan, ¿no? Llegan a paralizarse. No, no, y... Porque aparte, los chicos están mucho con el tema de las redes sociales, Exacto. donde no tenés, muchos no tienen esa posición, la mayoría elige que no, digamos. Exacto, bueno, pero inclusive en las redes sociales aparece... Eh, este concepto en cuanto a la mirada del otro, ¿no? sí. si de repente cuánto me gusta junto, cuántas reacciones tengo, ¿no? sí. imagínense en la vida real, ¿no? sacando la pantalla, o sea, es como que se presentan justamente más expuestos, ¿no? entonces es real, por eso es que yo siempre sugiero eh, primero hacer un trabajo de autoconocimiento muy profundo, ¿no? y eso muchas veces se habilita en los espacios de tratamiento terapéutico en donde la persona llega con esta duda de, de, bueno, me está pasando esto. Y cuando vuelvo, bueno, ¿y, y vos qué, qué, of, qué ofreces desde sí, tu lugar? ¿Qué podrías ofrecer? Y aparece esta, esta, este vacío, ¿no? Decir, bueno, y no sé, ¿sí? Y a ver, y encontremos entonces los motivos, ¿no? Ya respondamos, siempre presento estas tres preguntas, ¿no? El qué, el cómo y el para qué, ¿sí? Bueno, ¿para qué estás en esta instancia? Por ejemplo, en la secundaria. Bueno, ¿por qué quisieras sacar esta materia? ¿Qué te habilitaría esta materia, no? Después, en, en la instancia universitaria ni hablar. ¿Sí? ¿Por qué estás eligiendo la carrera? Estás eligiendo. ¿sí? ¿Para qué esta, esta materia que estás justamente, que has estudiado, que has preparado? ¿sí? Cuando le encuentro el sentido a esto es cuando es más fácil poder enfrentar esta instancia. Pero por supuesto, previo a eso, necesito hacer todo un trabajo de autoconocimiento profundo. Ahora, eh, no sé si, si se puede replantear o no, digamos, un cambio en la manera de enseñar y de aprender de las dos cosas. porque Entiendo que sería mucho mejor, esto para los estudiantes, para todo, primaria, Exacto. quizás que más para secundaria y para universidad, que vos curses una materia, la comprendas, la asimiles, pero en tu interior, quiero decir, uh -huh. y no que termines repitiendo de memoria, estudias, no sé, mil hojas porque tenés que estudiarla. Uh -huh. No sé, si todo, no sé cómo es en otros lugares del mundo o cómo debería ser un proceso para que el aprendizaje sea eh, más interno, y que pueda comprender ese aprendizaje para que para que tú sepa, bueno, mañana me toca ejercer esto, bueno, ya sé que lo aplico acá uh -huh. y no estudiarme, estudiar cosas que no, no, no sé si después me voy a olvidar porque las estudié de memoria. Uh -huh. O sea, no sé si sería un mix entre lo práctico y lo teórico o en el mundo hay algo más avanzado de lo que se enseña en Argentina en cuanto a la pedagogía. Creo que puntualmente, eh, hoy por hoy, se aprende mucho en relación o está esto estipulado en cuanto al castigo, ¿no? Claro. Eh, por eso decía, bueno, entonces, no, no lo hiciste bien, sos un 4, ¿no? Y, y la persona toma, esto, claro. soy un 4, soy un uno y el niño inclusive se queda con este término, ¿no? Entonces, qué importante es poder decir, bueno, no, no sos ese número, ¿sí? Es, estamos en una instancia de aprendizaje y es importante ser capaces justamente de, de reconocer eso para poder seguir, ¿no? para poder sumar una experiencia más. Obviamente que no es fácil entenderlo desde en ese lugar, pero también, eh, respondiendo a tu pregunta, creo que, que podríamos empezar a plantearnos eh, quizás estas instancias más desde de, el... El error en cuanto al aprendizaje, Al ¿no? aprendizaje, claro. Exacto, decir, bueno, estoy explorando, me puedo confundir, ¿sí? Estoy en la, en la escuela para aprender, estoy en la universidad para aprender. Quien sale de la universidad, pues si sigue no, aprendiendo, Mucha ¿no? La atención, no me acuerdo cuando, cuando uno iba a rendir en la universidad, que ibas a rendir una materia, qué difícil. La última semana que tenías que estudiar un montón y después Exacto. estar ahí... Frente a los profesores, era un mundo muy diferente a la secundaria y muy diferente a la primaria. Ni hablar, ni hablar. No, y después la sensación de salir de, de la universidad y estoy muy perdido, no sé sí, por dónde arrancar. Falta eso lo eso también. Exacto. Es Exacto. hiper negativo y, y habla de una falencia. Ahora, obviamente que sí. Eh, creo que puntualmente la pandemia también agudizó un poco eso. ¿no? Me parece que la pandemia eh, inhabilitó por ahí el encuentro con el otro y uno aprende también en el encuentro del otro en poder verse frente a ese otro ¿no? eh, más allá del juicio que pueda hacer el otro y demás creo que, que ahí aparecen estas habilidades de las mi recién ¿no? que un profesor cuestionó eh, mi rendimiento ¿no? y, y ni siquiera sin saberlo pues, no, no tenía pruebas de nada ¿no? y, y la verdad que yo venía haciendo obviamente un trabajo quizás más, más profundo en donde reconocía que yo quería ser psicóloga ¿no? y, y sabía que mi objetivo era ese entonces mi respuesta para con el profesor fue, bueno, quizás vos en este momento este sea tu punto de vista, pero la realidad es que no me conoces ni tampoco sabes lo que voy a poder lograr y de lo que soy capaz, ¿no? Entonces no tuvo respuesta a eso y obviamente pedí que interviniera en la mesa y así pude terminar la materia. No. Nunca más pude rendir nada con él, claramente. Pero creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con poder reconocer al otro, justamente con las limitaciones inclusive ese otro, ¿no? De, de que muchas veces las personas tomamos absolutismo de la palabra del otro, y sobre todo de los docentes, de los profesores, de lo cual considero que hay que respetar un montón, ¿no? Pero, pero sí me parece importante que, que a veces ellos se posicionan, muchos, no todos, no digo todos, pero hay docentes que se posicionan, posicionan desde este lugar de poder, ¿no? De, bueno, yo eh, sí, no soy totalmente. o tengo el poder de aprobarte o desaprobarte, estoy, entonces. estoy Cuenta, Gabriel estoy tentada. Tengo ganas de mandarle un besito a un profe que me dijo por qué no te cambias a farmacia. Bien. A farmacia. Ejemplo. Besos para él. Sí, sí, no, me hiciste acordar. Me hiciste acordar, eh, porque digo, después, uno eh, lo bueno es que uno pueda seguir y después es subjetivo, si lo que haces le gusta a los demás, no le Exacto. gusta, eh, qué logras qué no logras pero lo importante es que uno pueda seguir pese a esa mirada del otro. No, pero lo que pasa ah. es que aparte lo que te digo una persona, lo que tenés que tomar y dejar, o, o como vos quieras, digo, pero... Hay tantas personas, pero no puede limitarte, no limitar, no opinan de diferentes maneras. Entonces, si no tenés que ir a buscar a aquel que te haga bien, digamos Exacto. ese otro profesor que te va a apoyar y que te va a decir, mira, por más que no podés así, agarrar este camino y de esta manera te va a ir mejor. Pero Exacto. no que te diga no puedes. Exacto. Nunca. Bueno, de esos tuve mucho. Sí, sí. tuve muchos profesores que, que sí me dijeron, bueno, sos capaz, podés y, y así como a mis compañeras. Entonces creo que, que también es eso, decir, bueno, desde qué lugar me posiciono y qué tomo, ¿no? Y, y creo que esta es la libertad nuestra, está de bueno, poder elegir. Está re bueno. Sí, esta es la capacidad que tenemos todos de poder elegir sí. en función de lo que el otro me propone y qué tomo y qué dejo. ¿sí? Ah, está re bueno, está re bueno lo que estás diciendo porque no solo habla de la experiencia que puedes tener con un profesor, nos enseña como padres también a cómo pararnos frente a nuestros hijos y a no ser nosotros los que los limitamos. No, uh -huh. vos no podés, vos no sos como tu hermano, en esto. vos tenés... Está claro. re bueno lo que nos está enseñando. Ni, ni hablar de los términos eh, en relación a los niños, ¿sí? Y yo lo veo muchas veces en consultorio, es que es una intensa, es que es pesada, es que es esto, es que es lo otro. Y el niño en realidad eh, va a tomar esa etiqueta y va a actuar en función de eso, ¿no? O sea, quizás ni siquiera entendiendo en profundidad. Claro, si decir, sos intenso va a ser más intenso. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, habilitar también esto, decir, bueno, eh, empezar también a, a, a a, a presentar quizás etiquetas un poco más amorosas, ¿no? Decir, bueno, sos capaz, podés, sí, mm. realmente podés. Podés cambiar. Podés cambiarlo. Bueno, pero también hay que darle funcionalidad a ese miedo. ¿sí? A Yo ver. trabajo eh, en relación a las emociones. El, el para qué sirven estas emociones que hoy por hoy se consideran inclusive negativas. Y me gusta proponerlas como que no son negativas, son desagradables en todo caso, ¿no? Las percibimos de manera desagradable. El miedo, la tristeza, el enojo, pero son necesarias, ¿no? El enojo me habilita justamente a poner límites. De repente, eh, la tristeza me, me ayuda a reconocer justamente a qué que tengo que cambiar, a qué que duele, ¿no? a qué que voy a modificar. Y el miedo me anticipa, me avisa. ¿no? ¿No es que te paraliza el miedo, como dicen? ¿Cómo? ¿Te paraliza el miedo? Eh, bueno, sí, obviamente puede paralizarte. no Yo siempre propongo esto, o te pone en movimiento o nos paraliza. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, en el caso de que nos paralice, hay que buscar herramientas. Quizás una de ellas... Eh, yo propongo un poco una técnica que hoy por hoy se está usando mucho que tiene que ver con MyFunes, ¿sí? no uh -huh. sé si la han escuchado. Sí, ha es tenido acá técnica... en el programa. Exacto. Bueno, eh, esta misma técnica que es justamente hacer consciente el momento presente, tiene que ver con una atención plena. Entonces por ahí se pueden ir habilitando estos, estos tipos de técnica para previamente al examen poder justamente ¿Y cómo poner en movimiento. Lo práctico? Del en relación a la práctica, eh, de por sí. No es una, una práctica, no es meditar en sí. La meditación sí puede habilitar a que esta técnica se pueda dar, pero tiene que ver con una respiración profunda, ¿sí? con hacer conscientes justamente... Y una conciencia total del aquí y ahora. Exacto. Habilitar los sentidos. ¿sí? Cuando hablo de los sentidos no solo me refiero a los comúnmente conocidos, sino también en relación a las emociones. ¿no? A mí me gusta presentar las emociones como el sexto sentido inclusive. Que tiene que ver con esto de, de poder reconocer a qué lo que estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. ¿no? Bueno, este mío que estoy, que, que estoy sintiendo, ¿qué me está diciendo? ¿no? ¿Para qué sirve? Me está avisando, me está anticipando de que me tengo que preparar, por ejemplo, para un examen. ¿no? Bueno, entonces me preparo lo mejor posible. ¿sí? Uh -huh. Perfecto. Último mensaje que ponemos en pantalla. ¿Cómo ha estado el WhatsApp hoy día? Encendidísimo. Este dice, hola, soy estudiante de profesorado de educación primaria. Me he topado con docentes que implementan esto de la presión yo sufro de ansiedad, pero con el tiempo he adquirido carácter. Entonces, dejo que hablen y luego les demuestro cómo su presión es mi gloria. Notas, Notas 9 y 10. 10. Muy bueno, bien. Fijate bueno, vos el claro. cómo, se pone se pone número. Viste eh, que está reacción, esa, esa ya, cosa instalada. Ya. Voy al 100, como siempre. Claro. ¿Qué pasa si no pasa nada con, con no ir tan al 100? ¿no? Eh, o, o está el concepto de está bien no estar bien siempre. ¿sí? Eh, creo que, bueno, esto es un ejemplo, ¿sí? un claro ejemplo de que realmente se puede, la ansiedad inclusive, muchas veces tomamos con estas etiquetas que veníamos hablando en relación a que, bueno, soy una persona ansiosa, y yo siempre digo, no, tenés ansiedad, ¿sí? estás justamente padeciendo la ansiedad. No te etiquetes. Exacto, no <risas> te etiquetes. Y también eh, la ansiedad es necesaria, ¿sí? porque si hablamos en, en términos de eh, quizás un poquito más claro, la ansiedad es una emoción inclusive que nos avisa también, nos alerta. ¿no? De que algo puede eh, afectarnos De que algo podemos percibirlo de manera desagradable Entonces bueno, hay que darle uso A esa ansiedad también sí, Ponerla en movimiento como creo que fue este, este claro caso